¡Hola a todos! En el video anterior veíamos cómo hacer efecto de texto como este que tienen en pantalla y en este video les voy a mostrar otro efecto de texto pero esta vez en 3D primero voy a comenzar con un cuadrado y mostrarles cómo funciona el efecto 3D voy a poner un color claro y me voy a efecto 3D, extrusión y biselado y aquí en esto pueden modificar el ángulo, la posición y el tipo de vista que quieren que tenga. Y aquí en la profundidad de extrusión pueden ustedes seleccionar qué tan ancho sea el, el perfil que están ustedes creando. Por ejemplo, si le pongo solo 10, se hace muy delgadito, etc. Así es como funciona. Ahora voy a hacerlo en texto. Tengo aquí mi texto, efecto, 3D, extrusión y biselado. Se ve negro por el color que tengo, porque las sombras me las pone igual negras. Le voy a dar clic en OK. Voy a seleccionar otro color. Y listo. Vean cómo cuando paso el cursor me dice que adentro de esto, de hecho, si le pongo Control Y, tengo aquí aún el texto. Quiere decir que este efecto es una simple visualización. En realidad no se puede modificar ni hacer nada. Puedo modificar, por supuesto, el texto y se me va a modificar la, lo que estoy visualizando. Para poder ya tener vectores, que es con lo que trajo, trabajamos en Illustrator, lo selecciono: Objeto, Expandir Apariencia. Si ahora me voy otra vez a Control-Y, vean que ya lo convirtió en vectores, ya no es un texto. Ya puedo, todo lo voy a desagrupar. Y ya puedo mover todo independientemente. Un detalle es que todas las curvas, como los estaba dando el efecto de sombras, me dividió cada color. Y aparte, cada letra es un grupo. Entonces lo que voy a hacer es desagrupar uno a uno. Y ya que están desagrupados... Voy a seleccionar estas partes porque vean, como tenía un color diferente por la sombra, los voy a unificar. Propiedades, buscatrazos, unificar. Esto hay que realizarlo en todas las curvas. Listo. Si ustedes no hacen unificar, cuando quieran modificar el color, tendrían que seleccionar cada una de las partes curvas. Y al unificar es mucho más fácil estar editando. En la siguiente parte del proceso lo que voy a hacer es cambiar los colores. Voy a seleccionar todas las partes laterales. Y le voy a poner algún color. Ahora todas las partes de arriba. Ahora otro truco aquí en el efecto 3D. Si ustedes quisieran tener el texto cortado, por ejemplo. Quisieran... Tiene efecto 3D cortado. Tengo un texto aquí. Lo primero que voy a hacer es crear contornos. Después voy a dibujar una línea recta. Voy a seleccionar todo. Y en el busca trazos, dividir. Botón derecho, desagrupar. Lo recorro un poquito para darle ese efecto. Y objeto, efecto, 3D, extrusión y biselado. Clic en OK, voy a seleccionar otro color. Voy a agarrar toda la sección que me puso abajo y le voy a dar botón derecho, organizar y traer al frente, para que me lo traiga de este lado. Listo, siguiente paso sería igual al que hicimos hace rato, simplemente desagrupar y listo, recuerden, con Control-Y que aún sigue siendo un efecto. Para quitarle ese efecto y dejarlo permanente, objeto, expandir apariencia. Y ya tengo todas las partes independientes. Vean que este me lo puso por arriba de este. Entonces a este le voy a poner organizar, traer al frente. Y a este organizar, traer al frente. Ya lo puedo mover a mi gusto. Finalmente, pues pueden dar color. Y listo. Estos son algunos de los efectos que pueden dar a texto. Hasta luego.